Muchas gracias. Vuelvo a ser el niño que se escapa por la ventana para emprender su imaginación y no encuentra al señor solo y responde su canción. No buena, buena, no alto donde no te ven sus sueños a calle a tu ver. Por donde tu vuelo, que no abarcarte, pero seguimos no, allá, del dicho de la hora que llega el sol. A en busca de fortuna, te dejamos por la luna, donde los sueños son. Y cariendo su canción, a cuidar de sus lamentos, sus miedos dieron la vuelta, ya pueden cubrir sus sueños, pasa el tiempo y más, pero, no me quedo. No recordaré, estación, no partí. Más. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la biblioteca pública José Salamago. Y bueno de todo, muchas gracias por venir. Y por no hacer esta última biblioteca. Adiós. ¿Qué ha pasado mucho que decir? Porque ahora eh, mismo se va a ir con una ventana. Una ventana de felicidad, una ventana de alegría. Y aquí todos juntos. De ver tantas caras conocidas, de ver a la familia. Y espero que paséis pues, si, un buen rato. Un buen rato alegre y muy bueno, divertido. Es el que se ve es mi familia, porque esto es para mí muy positivo, también que nos ha ido con esta etapa. Y bueno, esto es como eh, un momento social que ha sido como muy difícil, que se ha complicado cada vez más. Lo que ha primado más ha sido casi la soledad en casa, pero sin embargo nosotros hemos podido ahí avanzar sobre eso y hacer relaciones de este y hacer proyectos Y bueno, la asociación nuestra está incluida en una federación de grupos humanistas que se llama y que bueno, lo que tratamos de impulsar es eso, el desarrollo personal y una cultura de la no violencia. Luego la asociación Humanista Barrio Pilar, o algunos sea, ya muchos ya la llevamos muchos años en el barrio haciendo actividades de trabajo personal, de conocimiento. Y ya hace tiempo que hacíamos encuentros políticos y talleres de inspiración. Y bueno, eso poco la continuación de toda esta actividad pues, es la de lo que pasa en el mundo y que también tenemos un interés por profundizar en el mundo interno y bueno, como decía, si los, los profundices en ti yo me profundizo en mí y ahí nos encontramos Muchas gracias por estar aquí la verdad es que se pues, ha llenado la sala es increíble después de estos dos años como han dicho antes pues haciendo la revista un poco en nuestro grupo porque haya tanta gente involucrada que pues, no se ve la cara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 Que fueron, hicimos dos talleres: uno primero sobre inspiración y poesía, y un segundo que se hizo sobre el tema de la mujer, porque era marzo, era el 8 de marzo, pues antes de que de, de, de se decretase el confinamiento. Lo que quisimos es darle un enfoque dentro del, de lo posible, de, de intentar sacar cosas positivas para al menos poder, pues, un poco expresar eh, cómo nos sentimos. day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 Y lo que quise representar fue la distancia social que teníamos que tener. la Ucrania, en en el de y refugiados finalmente tenemos algo que celebrar dos años la y esta es, eh, la fotografía es, eh, para celebrar eh, este nuevo aniversario dos de la Asociación de la Revista y que me fue que celebramos con reunidos todos, y también conocer por caras y no por no, no una pantalla. Y es el de lado, en el encuentro de la enciclada Nacimiento casual. Porque Pablo de los Astros nací en una aldea de la España vacía de hoy, con abuelos campesinos rodeada de vinos y tíos, con olores a leche y maquillaje a olores de huerta, donde se mezclan las orcaditas con la elevación de la vida. Y a los curiosos a la y cuando haces me la canta Cuando tengo sed, tengo en meca de la conciencia, escucho los sonidos de la vez como se dan audiencia. La vida, al camino abstracto, se abre. Los niños maduran, oyendo y con la acariciados de la de siempre, hijos unidos a madre. Y en mil almas vuelan, solas vuelan, hojas caídas desconsuelan, angustia sin decir adiós, Dios, herfado humano contra Dios, sufrimiento y dolor nos dejas, nos dejas huérfanos entre estas maderas, piedras que llevan al destino, como piedras por el camino.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 No juegues a las guerras, jugar a firmar mil tratados de paz, a dar de con... me enfado o me pongo triste, siempre hay un zafarrón, pero cuando me calmo y respiro, vuelve a salir el sol.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 desde el malecón partieron a encontrarse con la muerte